El proyecto se llama eh, Caleidoscopio del reconocimiento historias de la comunidad sorda en clave cartográfica ese es el nombre del proyecto de investigación que dirijo y está inscripto dentro de una de las convocatorias que se hizo en 2014 de los proyectos de desarrollo de tecnológicos y sociales La comunidad sorda, nosotros nos gusta decir, nos empujó dado que eh, había una demanda muy fuerte en un espacio de capacitación para personas sordas que se estaba desarrollando en la Facultad de Trabajo Social respecto de la urgencia y la necesidad de reconstruir eh, historias de la comunidad sorda argentina. Sordas y sordos de distintos puntos del país, que asistieron durante dos años y medio, una vez por mes a, a esta capacitación, empezaron a eh, preguntarse y a preguntarnos de qué manera se podían recuperar aquellas historias de sordos y sordas de la Argentina eh, dado que, bueno, tenían una preocupación respecto de eh, aquellas personas sordas viejas que se empezaban a morir y que junto con ellas se acababa una historia eh, que resultaba sumamente importante para ligar la comunidad sorda actual con esa comunidad sorda del pasado. Entonces este proyecto se trata de eso, ¿sí? de recuperar historias eh, de sordos y sordas de la Argentina pero no desde los académicos exclusivamente, sino de la conformación de un equipo donde participan investigadores de la Universidad de Entre Ríos, de la Universidad de Villa María y de la Universidad del Comahue, junto con sordos y sordas de distintos puntos del país que forman parte de este proyecto. Es decir, que este equipo está conformado por alrededor de 25, 27 personas eh, que están diseminados en distintas provincias de, de la Argentina, pero que tiene como sede la UNER, que fue la universidad que eh, tomó la posta en la presentación formal y que además eh, bueno, fue seleccionada porque se presentaron un montón de proyectos. El pasado viernes y sábados vinieron en total 18 personas sordos de Paraná, de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Villa María, Neuquén, Río Negro. Mendoza, Chaco y Salta, también Córdoba. Ese equipo, ese grupo, eh, más el equipo de referencia, eh, trabajamos en la cuestión más metodológica en respecto de la investigación. Preparamos eh, a los sordos y sordas que vinieron en las formas de aprendizaje para hacer entrevistas de historias de vida. Entonces, lo que fuimos diciendo fueron grupos de personas que practicamos hacer entrevistas con la modalidad de historia de vida, en esa instancia lo que se hizo fue justamente eh, trabajar en la enseñanza de las maneras en que se entrevista, sí, para que cada equipo de sordos pueda prepararse y después tener un espacio en cada uno de sus, de sus lugares eh, y poder hacer las entrevistas de manera, eh, digamos, rigurosas. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es armar dos formatos de presentación. Uno que sería la producción de un material, eh, digamos, como incorporando algunas cuestiones más eh, didactizadas, cosas de que se pueda trabajar en las escuelas de sordos, en las escuelas comunes, en las aso asociaciones, pensando en que parte del público destinatario serán niños. Pero también, y esta es la apuesta más grande, eh, queremos producir un material audiovisual accesible eh, con formato cortometraje o mediometraje estamos viendo que pueda ser eh, pensado no solamente como algo educativo sino como algo para disfrutar. El objetivo principal es la comunidad sorda pero no exclusivo. ¿sí? Nosotros nos parece que este material tiene que ser difundido en todas partes. Las historias de las comunidades minorizadas no son para las comunidades minorizadas como eh, exclusivamente sino que son para todos los que participamos de un espacio común que nos permite enriquecernos en la diversidad de, que, de quienes efectivamente somos. Entonces, en principio tiene esta, estas dos vertientes, vamos a ir viendo, creemos que no nos va a alcanzar porque es tanto el material que estamos recuperando que bueno, vamos a poder hacer un montón de otras cosas más además de estos dos productos que en principio estamos intentando ver cómo los producimos.